Sí, a nivel de Pimentel, ¿qué cantidad de maestros son afectados sí? Bueno, eh, ahora mismo te puedo decir que son todos los equipos de gestión, todos los del equipo de gestión están afectados aquí, que no han cobrado. También hay una cantidad de maestros alrededor de 12 en el municipio que desde noviembre fueron evaluados y no le han, no le han cumplido. Te dije que estamos preparados porque los maestros estamos siempre eh, listos para trabajar. Pero realmente el ánimo de los maestros no está bien con, eh, en sentido a la evaluación, como, como lo han tratado con el incentivo. Sí, ¿Tú tienes conocimiento sobre los uniformes que le van a ser entregados a estudiantes? ¿Qué tú sabes sobre, sobre esa situación? Bueno, lo que sabemos es que han dicho que se han retrasado, se van a retrasar, y que los estudiantes deben ir, hay que aceptarlo, con el uniforme viejo y, que, y, y el que vaya con... Su uniforme en este caso que corresponde aquí rojo vino, que lo acepten con su rojo vino.